del día de hoy se trata de Nefi Molina, quien es director regional de la juventud. El Ministerio de la Juventud es una institución pública cuya función básicamente es encargarse de los temas, como su nombre lo indica, de la juventud. Con Nefi vamos a hablar porque se ha anunciado un programa de becas y de proyectos para eh, jóvenes en la regional nordeste del Ministerio de la Juventud. Así es que vamos a hablar con Nefi sobre ese y otros temas, por supuesto. Buenos días, Nefi, ¿cómo estás? Buen día, Amado, buen día a sí. Yerjan y a Francis. Y como no, placer, placer tenerte acá. Háblanos de este programa de becas del Ministerio de la Juventud. Bueno, realmente el Ministerio de la Juventud eh, convocó a un, pro, a un programa de becas específicamente en el área de, de ciencias, eh, direct, eh, dirigido a, a mujeres. Este programa de becas. Eh, lleva el nombre de Idelisa Bonelli, eh, donde el ministerio busca, eh, con una directriz, eh, tener la, la, darle la facilidad a mujeres de convertirse en científicas. Eh, es un programa especial, eh, donde, donde se van a elegir 300 mujeres a nivel nacional, eh, mujeres jóvenes, eh, para, para becarlos, ya sea en, en, en programas de grado, eh, de posgrado y doctorados Nefi, es, sí. de, desde el inicio hay eh, eh, una ligera, de mi parte, una ligera controversia con esa propuesta Y es el hecho de que sea específicamente a mujeres sí, sí. Y de acuerdo a la constitución no puede haber ningún tipo de privilegio en, en función del género ¿No te parece que, hay, que eso es discriminación para los hombres? Bueno, realmente eh, ellos, en el ministerio lo que, lo que se ha buscado es que esa parte, que es donde estamos flojos, sea, sea suplida con más profesionales de esas áreas, eh, realmente. Eh, el ministerio tiene otros programas de becas que todavía no se han lanzado, como es el programa eh, Agentes del Cambio, que es el que todos conocen, uh -huh. que es por el que el ministerio se ha dado a conocer todo el tiempo, eh, que todavía ese no se ha lanzado. O sea, eh, eh, yo lo considero como una parte para que esa parte de, de, de la sociedad tenga más oportunidades. O sea que realmente. dentro de los programas de beca, este es un, un, un programa especial. Especial, ah, muy Exacto. bien. Exacto. Es un programa especial eh, que se hizo en, en coordinación con, con la con la Escuela de, de Ciencias de la República Dominicana y que está dirigido a, a esa científica que se llama Idelisa Bonelli. ¿Escuela eh, de Ciencias de la UAS o...? De la UAS. Uh, okay. Mira, el, es interesante la, la propuesta que hace el, el Ministerio de la Juventud, pero tiene sentido, Yayan eh, tiene sí, razón sí. En, el, en, en la parte que se debe de llevar al interés a todo o joven, sí. hombre o mujer, uh -huh. que tenga potencialidades, porque no todo el mundo puede ser científico. Es así. Incluso, hasta, hasta decirlo, no se inclinan muchos. Uh -huh. Decir, tú quieres ser científico. Es, así. es decir, que no es simple. Pero, ¿qué áreas específicas, ya seas eh, física, ciencia, eh, sí, sí. biología, pero mención ciencia, científico. Uh -huh. científico? Es decir, para ser un investigador o un, una persona que desarrolle eh, su talento. Porque aquí uh -huh. hay muchos jóvenes con talento que sería un desperdicio no darle la oportunidad a un varón. Yo conocí un joven que yo para mí ese, eh, no recuerdo el nombre, porque fue el que me lo presentaron y como a su temprana edad, dos, diez años, nueve años, devorar libros como lo hace, es prácticamente una persona, pero hay poco, hay alguien que lo está tratando de, de, de llevar, pero no lo logran. De escasos recursos. En, en Pero dime caso. en ese sentido, ¿qué, qué, ¿qué área de la ciencia? Bueno, en el, en el área de la física se va a estar trabajando con la biología, las matemáticas. Eh, esas son las que recuerdo ahora mismo. Pero es como, como yo conversaba con la encargada del programa a nivel nacional el pasado viernes. Eh, ella nos decía, eh, ser científico no es fácil. Para usted convertirse en científico, usted tiene que dedicar 10 años de estudio mínimo. Eh, y nosotros lo que buscamos es que ya jóvenes que están dentro de esas carreras tengan la oportunidad de poder hacer un doctorado, de poder hacer eh, otras cosas que lo lleven al grado ya de científico. Y jóvenes que, que le falta el, el, el área de grado ya en las universidades, entonces que tengan la oportunidad de entrar realmente. Nefi, y con relación ya al Ministerio de la Juventud, a propósito de, la, de las becas, ¿verdad? Es uno de los fuertes del de, de, de, de sí. Ministerio de la Juventud. Eh, ¿Han ustedes pensado, en la, por lo menos en la, aquí en la región, en la posibilidad de, de, de identificar talentos en áreas específicas precisamente para motorizarlo eh, eh, o para a través del Estado gestionarle becas? Por ejemplo, hay gente que le gusta la investigación, pero ¿qué resulta? Cuando van a aplicar por una beca independientemente de que tengan todos los requisitos para, para, para, para optar por ella, es posible que, que te la rechacen claro. por una razón u otra, y entonces el Estado no ve a esa persona realmente que tiene un potencial, eh, por ejemplo en la investigación en lo, o en lo que sea, y lo rechaza. Y esa persona termina perdiendo una beca o termina no participando de, de, de un posgrado eh, una maestría, una especialidad Por no tener los recursos Es así, mira eh, para, el, para el proceso de becas que te estoy mencionando Y de Elisa Bonelli eh, Solicitaron 40 mil personas Para seleccionar 300 Ahí lo que se hizo fue eh, Una selección De lo mejor Verificando siempre Lo que, fue la, lo que es el asunto De las notas sí. de, O sea, todo lo que lleva a eso con los próximos procesos de becas que vendrán, Dios mediante, eh, nosotros esperamos que se haga así. Que no sea simplemente con, con, con el dedo, que ese amigo de fulano, que fulanito me mandó una carta, no. Sino que sean personas que las necesiten. Yo sé de personas que hoy tienen en beca, becas del Ministerio de la Juventud, de pasar a gestiones que no lo necesitan. Tres, cuatro, cinco becas en una sola casa. ...porque era amigo de fulano... Sí, se, ...se señalaba entonces, con el dedo... ...entonces nosotros pensamos... ...y, y, y consideramos que, que... sí que se puede lograr... Eh, ...que se puede lograr que, que... la participación sea para los necesitados... ¿tú ves? ...que esos jóvenes que tienen un talento increíble... ...que conozco muchas personas... ...porque me visitan eh, a diario... ...personas que, que... uno lo ve pues simplemente por... por ...de simple vista no se da cuenta de la capacidad que pueden tener... Entonces, eh, creo que sí que se puede lograr y pensamos hacerlo así aquí. Eh, ¿Han ustedes entonces pensado en, en esa posibilidad de crear un mecanismo de captación de talentos? Eh, te voy a citar un ejemplo uh -huh. y tú compartiste uh -huh. con él el fin de semana. Eh, en la comunidad del aguacate hay un joven eh, que se llama Robert Abreu, que es un sí, gran sí. talento. Sí, eh, Quizás él no tiene la posibilidad ahora mismo de costear una maestría que te cuesta 300 mil pesos eh, en, en la UAS, 200 mil, 300 mil. Y si es en Pucamama, todavía mucho más cara, te salen medio millón de pesos eh, solamente la, la, la universidad. Y, y este tipo de, de, de jóvenes con, con potencial pudiera hacer okay. que el ministerio lo pueda observar, lo capte y entonces, sabiendo el talento que tienen y el potencial y, y, y lo positivo que le van a sacar, entonces gestionarle para él, o para ellos, becas en sus áreas. Sí, mira, y para más, para decirte, el ministerio tiene algo que existe, que se llama el voluntariado, de, el, el voluntariado juvenil del Ministerio de la Juventud. Eh, en lo personal, yo les recomiendo siempre a todas las personas así que tienen un talento, que se acerquen a nosotros, que sean parte de lo que es este voluntariado, que abre puertas realmente. El voluntariado lo que va dirigido es a que el ministerio, a que los... Esas personas que tienen talento batizar, más? a que esas personas que tienen talento eh, puedan participar con nosotros en actividades. Y no es lo mismo eh, tú tener eh, tú ser, tú ser eh, Yerjan la Antigua, que el, el que vive ahí atrás, que, que Francia, que es parte del voluntariado. ¿Tú ves? Nosotros con el voluntariado pensamos hacer muchos programas, porque realmente tenemos cientos y cientos de jóvenes. Eh, con ese talento que tú mencionas y, y, y queremos captarlo Queremos tener un acercamiento con ellos eh, Y lo hemos tratado de hacer realmente ¿Qué ha pasado, Nefi, con los grupos juveniles? Con las organizaciones juveniles de, de la región sí. Vemos que prácticamente ya no existen. No, no Real, eh, Tenemos experiencia en, en realmente eso Realmente yo he estado indagando Incluso las organizaciones juveniles de servicio comunitario las que trabajaban específicamente en esa área, se han desvanecido. Eh, la pandemia les dio duro, nos dio duro en ese sentido, muy. Eh, clubes como Rotará, Club Leo, hoy en día ya aquí no existen, están eh, eh, desvanecidos. Pero acá, Entonces, ahora que tú mencionas los eso, los, bandera clubes, bandera. los clubes de servicio en pandemia no se vieron como no, se vio no, Fuerza Viva, un ejemplo. No, no, no. Tienes razón Es así Mira no lo Entonces a... Los, los otros Sí, todo eso ¿no? está Club desvanecido eh, Hay otros clubes eh, Como los que eh, Hacían vida en la parte alta De la ciudad tú... Te estamos brindando Un cafecito ahí Para que Sí Gracias Y brindemos por el plan Gracias, sí Pues bien, entonces Como los que Funcionaban en la parte De, de la Juárez Y toda esa parte También se han ido Gracias. Y es por la falta Yo pienso De, de oportunidad eh, la falta de apoyo que se le ha dado a esas instituciones Yo realmente tengo un plan Como, como incumbente de, del Ministerio de la Juventud sí. eh, Y es rescatar Buscar el rescate de esas instituciones eh, Claro está No ir con las manos peladas Decirle eh, Venga, vamos a hacer esto eh, Y que al final cuando ellos necesiten de uno, uno le diga, no, no puedo Ah, pero tú fuiste que me Que me, que me incentivaste a que volviéramos, ¿No entonces vamos a trabajar en esa parte, eh, vamos a tratar de, de, de, de reestructurar el Consejo Municipal de Juventud, que en, eh, cuando fui director municipal eh, del ayuntamiento lo, lo conformamos, eh, porque eh, para, que el, para que el Consejo de Juventud... Pero con tenga... la mano pelada. Lamentablemente, bueno, pero... sí, porque sabíamos como tú, cuando tú eras incumbente de la juventud, del Ayuntamiento de San Francisco de Macari, sabíamos de tu intención, pero prácticamente no tenías presupuesto no, no. Para, para aportar ni para ayudar a ninguna institución Esa, sí. eh, juvenil. Y lamentablemente se convierte eso en una especie de, de, de vaso vacío, si Esa, se quiere, sí. en Esa, sí. las redundancias. Eh, ¿Cómo entonces eh, es el proceso para participar de las becas? ¿Cuál es la edad eh, el promedio? Bueno, la edad es de, de 16 a 35 años. Uh -huh. Eh, ya, ya este proceso va bien avanzado ya se están incluso entregando becas eh, ya posiblemente el, el próximo mes iniciemos con el proceso de becas posiblemente eh, que todos conocen que se llama agentes del cambio eh, ha estado detenido porque eh, se estaba haciendo acuerdos nuevos con las universidades todo eso para y verificando el listado de, de becados actuales, viendo y actualizando los datos de las personas eh, porque quizás hay personas que tienen una beca y no la están aprovechando, no Exacto. tienen el deseo de aprovecharla entonces esas personas que, que no tienen el interés en estudiar bueno, vamos a darse la oportunidad a otro pues, entonces estamos en espera de, ya de que la convocatoria sea iniciada Muy bien entonces, Bueno, pues eh, este eh, llamado eh, a la juventud Para... Una, una pregunta en fin sí. eh, Con esto entonces de, estamos en un tiempo dife, difícil y diferente sí. No hay tanta libertad porque el COVID la... ¿Tienes algún dato de cómo ha afectado a la juventud la pandemia? Bueno, realmente no oh, ya. Realmente no eh, Pero con relación a eso eh, La semana pasada la, la, la ministra de la juventud estuvo reunida con Con el director de la Oficina Nacional de Estadística porque se va, se va a hacer un levantamiento a nivel nacional eh, que va enfocado directamente también en esa parte de cómo fue afectada la, la juventud en la pandemia. Eh, ¿Qué le hace falta a la juventud? O sea, se va a hacer una clase de censo con los jóvenes. Y para tener los números reales de cuál es la población de juventud de sí. este país. Porque realmente no la tenemos. Cuáles están trabajando, cuáles no, qué, cuáles están estudiando, cuáles no, y qué están estudiando. Es así. Los, los, los jóvenes. Bueno. Eso, es, que eso es interesantísimo. Es ¿Por así. dónde va la, la, la que, que a... salgan muchos científicos de ese proyecto? Sí, Dios mediante me va. Y vienen muchos. Ah, se han hecho ya otros programas, puntos tecnológicos que fue con, con el Itla, eh, que se formó, se formaron 2.500 jóvenes a nivel nacional. Eh, vienen muchas cosas, realmente. Nefi, por último de mi parte, Dale. cuando ustedes entraron, sí. encontraron ahí muchísima gente cobrando sin uh -huh. trabajar, tengo entendido, en el Ministerio de la Juventud, sí. asistentes del asistente del asistente, uh -huh. ¿cómo está eso? ¿Ustedes cambiaron eso o siguen con botellas? No, realmente nosotros encontramos una nómina aquí, de la provincia de Duarte, 14 personas, en la actualidad somos solamente 4 cuatro personas, cuatro. Eh, la directora provincial área, que es la encargada de programas a la vez, y la conserje. Estamos a espera. No, no, no tienen chofer, pero o sea, no deberían tener todavía chofer. Todavía no tenemos. Eso es solo en San Francisco o ¿eh? en toda la región? No, solamente en la provincia de Duarte. Ya. Bueno, sí. la provincia pero... para cuatro, cuatro personas, yo entiendo que es poco. Es, es poco, sí. sí pues, mira qué ha porque sucedido. Una pero cosa... era las funciones, porque la funciones era el asistente del asistente. Sí, Ajá. mira es qué sucede. Bueno... Irka, cuando tú estabas fuera, llamó, te mandó un mensaje y dice, es verdad, el ADN era transparencia, eh, porque era transparente, que todo eso se veía. Sí, se veía. <risa> Mira qué sucede, los nombramientos de nuevas personas no se han hecho, porque realmente nosotros tenemos la intención de corregir esa parte, de decir, bueno, ahí hay 15 personas nombradas, ¿qué hacen? ¿El asistente del asistente del asistente, el asistente? No nosotros tenemos que vayan a programas, claro. programas que, que, vamos a, que vamos a necesitar un personal eh, personas, eh, profesoras de, de música, vamos a tener psicólogos, vamos a tener médicos, o sea lo que vamos a tener ahí es Debe realmente ser. un personal que va a trabajar te entrego el proyecto, bueno, sí te entrego el proyecto ajedrez en las escuelas ¿Sí? un maestro de ajedrez para que, que vaya a clínica en cada escuela sería fantástico Mira, cuando ha, cuando sí. en el WhatsApp preguntan que cuáles son los requisitos para solicitar la beca y que dónde está funcionando la oficina. La Casa de la Juventud está ubicada en la Avenida Libertad número 64, al lado de la bomba de los Marcelinos. Una casa grande que hay ahí, uh -huh. en la Ribera del valga la publicidad. Sí, sí, sí, valga la <risa> <risa> <risa> <risa> eh, publicidad. Los arriba. requisitos, bueno, son ser, ser un joven de 16 a 35 años. Eh, su récord de nota del bachiller. ¿De, de sí. cuánto para arriba? Eh, de, de, de, ¿Tienes el... Eh, ¿De cuánto debe ser el índice? Bueno, realmente vamos queremos ser inclusivos en esta gestión. Que no sea simplemente de los de 85 adelante, no. Y los que tienes, yo conozco personas. Que después que entraron a la universidad han sido más, ex más exitosos que cuando estaban en el liceo. Correcto. Entonces queremos ser inclusivos en esa parte. Que yo estoy de acuerdo con eso. No, no debe ser solamente eh, los, que, los que se graduaron eh, con altas Exactamente. notas. Exactamente. Todo el mundo, porque, porque eso se convierte si se quiere en una especie de discriminación. De discriminación. Entonces, eh, récord de notas y un presupuesto de la carrera que piensa optar eh, de la universidad. Muy bien. Explícame eh. una cosa. Los parámetros que ustedes tienen en el Ministerio de la Juventud para los jóvenes, ¿hasta cuándo llegan los jóvenes? los 35, 35. Dice la ley. No. Según la ley. La ley, no, la, la, la ley la que no, lo pero dice. Eso fue, eso, fue, ¿Eh? eso fue hace una semana, ya sí. se, se cambió. Ah, no, no, la claro. ley dice que hasta los 35 años. no, Hay nuevos parámetros para juventud. De, de hecho, de, de hecho, de hecho eh, <risa> un ministro de la juventud tiene que estar de, de ahí para abajo. No, porque si ¿y no los representa. Claro, los representa. No, no representa. No, pero déjame decirte una cosa. Según yo vi. ¿Y cómo tú pones una a una persona de 60 años, años y y de ser juventud? juventud? Claro. Aunque no, la anterior ministra tenía ¿40? ¿40? No, no, pero no tal vez. <risa> y hasta los no, 60. Lo, lo cumplió al cumplirlo allá. Pero él, sí, cuando entró no tenía no, ese. No ya ya no tenía esa es bueno. Pero bueno. O sea, era una niña. Nef Gracias, Nefi. Nefi, ¿Qué, ¿qué tú tienes que decirle a la juventud? Eh, bueno, de la región, ¿verdad? Como mensaje al final. Porque que no, de el hecho que sea ministro, no a se quedan que en los 35, tienen que cumplir no, no, años. No, no, pero también hay una. Hay, creo que hay un, hay un parámetro de edad para el dinero. Qué vaina, eh. de, de edad. De bueno, para, para entrar, pero de tú entrar, de, después que tú estás dentro, cumple <risa> más, más años. Claro. Un, dura uno, dos. Cuando entré tenía 35. Tenía 35, y que tú se a los 40, es correcto. <risa> Exacto. Podrías, bueno, ¿no? adelante Bueno, no, simplemente de Informarle a, a, a todos esos jóvenes que nosotros estamos A disposición de, de Ayudarles en lo que, en lo que podamos Ayudarles, eh, yo estoy De lunes a viernes en la oficina eh, Y nada Simplemente vamos a, a tratar De cambiar este ministerio, vamos a Cambiarle la cara eh, Y nada, estamos a su servicio Yo estoy, yo, yo te, Amado iba, No lo dijo, pero ya nosotros los jóvenes de, de, de, de Después de De cierta edad, los 50 ¿Van a nombrar a los compañeritos de la base? Los, estamos, joven, los jóvenes estamos Podemos ir ¿Estamos allá trabajando en no, eso. Claro. Podemos hallar, Nefi, eh, eh, ir en allá Enfoquen a Nefi eh, Nefi, te repito la pregunta porque vamos no se ver. escuchó Porque había como un susurro ver, aquí esto, Nefi, los jóvenes compañeros del PRM lo vamos, a, ¿Lo vamos a nombrar? No, estamos no sé trabajando para. en esto, no para nombrarlo en el Ministerio de la Juventud Sino para que, no que tenga claro, participación En todas las instituciones del Estado porque un ejemplo, yo fui el coordinador de la juventud de Luis Abinader aquí en Correcto. la provincia y, y estamos trabajando realmente en eso Bueno, ahí está, este mensaje para la juventud del PRM, no se desesperen Bien, bien señores, ha sido la participación del director regional de la juventud, Nefi Molina Director regional del sí, Ministerio sí, de la sí, Juventud sí, sí, sí. Con él hemos conversado sobre programas de becas y proyectos nuevos para la juventud A través de ese Ministerio de la República le damos las gracias a Nefi Molina bueno. por su participación. Señores, vamos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Hay más todavía. Nefi rey